No. Lo podía matar. ¡Puta madre! Oh, ¿Para eso sobrevives del pajazo de tu viejo imbécil de mierda? ¡Idiota de mierda! Repámpanos Caracoles Rayos y centellas Cielo lautas voy